Días nos encontramos con el licenciado Leobardo Hidalgo Alzama, director de acceso de Bristol Myers Squibb México. Muy buenos días, Leobardo. Buenos días, David. Tenemos desde hace algún tiempo la preocupación, pero sobre todo la intención, de darle cabida y espacio a la gente que tiene que ver con lo nuevo que se está haciendo en México por la comunidad de Termo Raros es uno muy importante desde hace muchos años en el país, tiene seguramente muchos temas que comentarnos, nos daría mucho gusto enterarnos de algunos de ellos, pero sobre todo de entender cuál es el sentido a través de responsabilidad social con el que ustedes intentan o con el que ustedes van a desplegar sus tareas para dar a conocer todo lo que hacen en México a favor de nuestra comunidad. Me daría mucho gusto que nos pudieras explicar parte de eso que te pregunto. Con mucho gusto, eh, primero agradecerte la invitación, es de verdad un gusto platicar contigo estar contigo. Eh, también me piden que sea claro en decir que las opiniones que aquí expreso son una actitud personal, no necesariamente se reflejan aquellas de laboratorio, pero sí encuentro que hay mucha coincidencia en mis opiniones por ahí. Eh, creo que el papel de los laboratorios farmacéuticos e investigación está bien definido como eh, traer la innovación que es necesaria para el tratamiento de enfermedades eh, que anteriormente no tenían ni o las opciones no eran suficientemente buenas. Eh, en este sentido, estamos completando un ciclo en el cual solamente somos uno de los actores que giran alrededor del paciente. Está por supuesto el rol de los médicos, que son quienes hacen el diagnóstico y aplican los medicamentos. Está por supuesto el rol de las autoridades que hacen esos medicamentos accesibles para la población. Está el rol de los reguladores que aseguran que esos medicamentos sean efectivos y seguros para quienes los pero entonces, en aquello que toca a la industria que está bien incluido con la innovación, también hay algunos puntos que vale la pena andar. Si bien traer es los mejores medicamentos para las personas eh, que los necesitan es muy importante, también es muy importante trabajar alrededor de asegurarnos de que estos medicamentos sean utilizados adecuadamente y solamente para aquellas personas en que están justificando. Eh, esto es quizá el principio de las responsabilidades social que tienen los laboratorios farmacéuticos de la industria farmacéutica, pues no solamente es el rol de la innovación, sino asegurarse de que efectivamente están llegando a las personas adecuadas, en las condiciones adecuadas y con un único propósito que es mejorar su salud. Déjame hacerte una pregunta que nos hace mucha gente relacionada con el tema de los enfermos eh, Hay una hay una suposición en el sentido de que los laboratorios están buscando, a partir de los últimos años, crear un ámbito más útil, más sencillo, más armónico, más aterciopelado por llamarlo de alguna manera, buscando que los factores que tienen que ver con todo este proceso de las enfermedades raras, sus soluciones, sus tratamientos, etcétera, etcétera, lleguen a quien deban de llegar de manera productiva. Los grupos de pacientes están muy preocupados porque les cuesta mucho trabajo enterarse de lo que hay, de lo que se está haciendo, de las novedades, de los esfuerzos y a veces no tenemos un foro para entender dónde está esta comunicación, dónde está esta información. Por ejemplo, el paciente que tenga un problema específico, categorizado como enfermedad rara, tiene que acudir a una serie de instrumentos que le pueden dar comunicación, pero que finalmente no le resuelven el problema de saber qué exactamente con su proceso de enfermedad, qué exactamente con lo que se está haciendo a su favor y qué exactamente si en México se está haciendo o no se está haciendo porque normalmente las noticias no nos llegan desde México sino desde fuera del país eso nos preocupa mucho y esto que estamos haciendo hoy contigo, por ejemplo, este ejercicio eso es lo que pretende que nos informen, que sepamos qué es exactamente lo que se está haciendo por ejemplo, en tu caso... Con tus nuevos tratamientos, con tus nuevos medicamentos, que nos informes qué traes nuevo que nos pueda servir a todos los de la comunidad de SOSOMAR. Con mucho gusto, te platico que eh, nuestra experiencia con enfermedades raras o con productos huérfanos está en el ámbito del melanoma metastasis con los Particularmente este tipo de cáncer es eh, uno de los tipos de cáncer de piel más raros, eh, es menos del 5% de los casos. Sin embargo, también es quizá el más mortal, pues genera el 75, un poco más de las muertes que son asociadas con cáncer de piel. Esto lo califica como una eh, enfermedad de baja prevalencia, pero también de alto impacto social, porque bien conocido es que en el momento en que se tiene un enfermo oncológico en casa, esto trastoca a la familia completa eh, o al círculo social que está alrededor del paciente de manera completa y tiene ese efecto catastrófico. Eh, recientemente introdujimos al mercado, hace unos días un tratamiento para esta enfermedad que hemos difundido eh, entre la comunidad médica y que me parece que la sociedad civil y las eh, asociaciones como Femexer lo que permiten es hacer el enlace entre estos pacientes que en un momento dado no tienen todavía un diagnóstico, cuando tienen un diagnóstico no tienen la capacidad de dar causa a todas sus dudas y preguntas y conectarla con los medios eh, este medicamento está bien conocido y bien descrito a los médicos, eh, que son quienes pueden eh, prescribirlo y, y manejarlo de manera adecuada, porque también es muy importante señalar que no es un medicamento para cualquier paciente y es muy necesario que el médico haga la valoración de cada paciente. En eh, con mucho gusto y si es necesario, a través de David y de Fermixer ponemos eh, a disposición toda la información que sea necesaria. Eh, pero dejar de saber a los pacientes que en cualquier tipo de, de cáncer de piel, pero particularmente en el melanoma metastásico no hable, comienza a haber eh, de manera emergente medicamentos que pueden ayudar a paliar o extender la vida en este tipo de padecimientos. Leo, ¿antes no había en México ningún medicamento para este tipo de cáncer? Se habían utilizado algunos tratamientos de quimioterapia que tenían un efecto probablemente paliativo, lo que es cierto es que no se había demostrado extender la vida de los pacientes que los recibían y esto los hacía medicamentos poco eficaces. Eh, una de las grandes noticias de que hay esta nueva ola de nuevos medicamentos, esta nueva ola de medicamentos eh, dentro del que está el medicamento bristol es que ya en un corto tiempo han logrado demostrar que se extiende la sobrevida total del paciente esa es la diferencia que se busca en un medicamento. Eh, los pacientes pueden ganar eh, meses eh, en, en términos generales de vida, cuando vemos a la, a la media de los pacientes, pero hay pacientes que antes hubieran estado condenados a la muerte en pocos meses y que al momento actual con este medicamento pueden estar viviendo probablemente tres o cuatro años que es lo que han dado los estudios eh, y eso es un logro muy importante y lo que va a ser diferente a otras opciones. ¿En qué parte del de mundo este medicamento ya ha sido probado con eficacia en pacientes específicos. Tiene aprobaciones por la FDA, por supuesto, pues la agencia regulatoria de Estados Unidos, tiene aprobaciones por la EMA, que es la agencia regulatoria de eh, Europa, y adicionalmente también, de ahí se desprenden muchos países, estas son las dos grandes regiones, y por supuesto, eh, una autorización por parte de los reguladores mexicanos. Este tratamiento está ya a disposición del público, Sí, el, el tratamiento está disponible a través del sector privado en este momento, adicionalmente contamos con algunos programas de apoyo a pacientes para los cuales eh, invito a la población que tenga alguna duda o algún diagnóstico que se acerque a su médico y que su médico eh, sea muy claro en acercarse a Bristol-Myers-Witt para que exploremos las otras opciones que tenemos de cooperar con ellos. Leo, ¿por qué no está en el ISTE, en el IMSS, en el Pemex o en Sedena? ejercicios específicos? De salud. ¿Por, qué no Por el momento el medicamento es muy nuevo, eh, como tú sabes hay todo un camino regulatorio para tener los productos disponibles entre los cuadros básicos eh, que dependen del Consejo de Saludidad General, el Consejo de Saludidad General evalúa medicamentos cada cuatrimestre, eh, nosotros no teníamos todavía la aprobación en México para el último periodo que fue el periodo de enero, pero lo estaremos presentando en el mes de mayo al Consejo de Saludidad para ponerlo a su consideración y que eh, todas las regulaciones que ellos consideran mediante lo pongan a disposición de las poblaciones de LIMS, de y todos los otros cuadros básicos que conforman al Consejo de Seguridad Después de entender que nuestro Tormayes es una compañía tan importante en México, te quiero hacer una pregunta: ¿hay algún modelo o estrategia o plan que tenga como objetivo integrar de manera. Y categórica a las organizaciones de pacientes que tengan que ver con lo que ustedes producen actualmente? Por supuesto. Eh, a nivel personal, considero que las organizaciones de pacientes son los que finalmente logran equilibrar de manera positiva las distintas fuerzas que existen para que un paciente reciba el tratamiento adecuado. Eh, el mejor vigilante de la ética y la integridad con la que Bristol-Marie Squibb hace negocios, son justamente los pacientes que reciben los medicamentos eh, que nosotros producimos. Por lo tanto es de suma importancia para nosotros trabajar de la manera más ética y transparente y también otorgando completa independencia a las asociaciones de pacientes para que nos ayuden a encontrar los caminos que hacen que los medicamentos lleguen de la forma más expedita y certera a aquellos que lo necesitan. De esta forma, lo que hemos implementado actualmente son foros de discusión con distintas sesiones de pacientes que tienen que ver o no con los medicamentos que nosotros establecemos porque creemos que una sociedad fuerte generará eh, un beneficio indudable para aquellos que lo necesitan conforme forma de tratamientos. Cada vez la percepción acerca de los ejecutivos de las compañías farmacéuticas tiende más hacia eh, darnos cuenta que son muy jóvenes. Tú eres mm. un ejecutivo muy joven. Y tu compañía, siendo una ejecutiva, perdón, siendo una compañía muy vieja, se está dando a la tarea de reclutar personas inteligentes muy jóvenes. Yo tuve el gusto de saludar a uno de los vicepresidentes de tu compañía y, y me di cuenta que es muy joven. ¿El hecho mismo de esta juventud impulsa políticas nuevas y planes vigorosos para tu compañía, por ejemplo? ¿O, o tendríamos que pensar que se ajustan ustedes a los viejos ejecutivos y empieza que los viejos ejecutivos no, no hicieron. Cuéntanos. Me gusta más pensar que es la primera opción en la cual, más allá de la juventud o no, se tiene una actitud hacia el modelo con el cual trabajamos en nuestro Si me preguntas a mí en lo personal, yo creo que el modelo de la industria farmacéutica que hemos platicado antes es un modelo agotado, sí. en el cual eh, se tiene que trascender de una comunicación exclusiva con los médicos, en el cual además eh, no siempre mediaba como primer intención el beneficio de los pacientes. Eh, esto afortunadamente se ha tocado en bristol desde hace mucho tiempo, hay un código de ética muy eh, bien implementado que nos impide hacer esto si alguien tuviera una duda personal, que no es el caso. Eh, pero lo que es cierto es que el nuevo modelo llama a que el paciente al centro de todo esté acompañado de la industria, de las organizaciones de pacientes, de los médicos, de las autoridades y que entonces esta comunicación que se da solamente en un canal, que es el médico y el laboratorio, tenga que ser expandida a todos estos actores, siempre con el beneficio del paciente al centro. Entonces, no sé si es un tema de juventud o un tema eh, distinto, lo que sí estoy seguro es que se tiene que tomar un abordaje distinto y nuevo hacia la forma en que la industria farmacéutica se presenta de cara a las poblaciones eh, a las que damos servicio, y aquí, pues... Yo espero que cuando sea muy viejo y tenga 80 años siga considerando que los modelos eh, que no funcionan tienen que caducar para que los que funcionan mejor así con los tiempos. Hay una pregunta que evidentemente tenemos que hacerte, pero la has ido respondiendo entre líneas de todo lo que nos has comentado. ¿Qué con la responsabilidad social de Bristol Myers Squibb en México? Que me parece importante porque, bueno, tu compañía ha atendido a los mexicanos hace mucho tiempo y los mexicanos esperaríamos la compañía que hoy con un grado importante de certeza Bristol Myers nos promueva responsabilidad social a favor de todos nosotros. ¿Qué con ello? Hay muchos, hay, hay, hay varias líneas de la responsabilidad social que tiene eh, Bristol y de lo que se queda en México y para, para los mexicanos, como yo Hay eh, en varios niveles, el principal está acerca de entender que estamos tratando con vida humana y por lo tanto nuestro nivel de ética tiene que, que, que ser acorde a la importancia de lo que estamos tratando. Hay una serie de códigos eh, de respeto a lo que podemos hacer eh, a de las prácticas eh, comerciales con la vida humana eh, o las prácticas comerciales con la venta de medicamentos que finalmente llegan a personas, quiero decir, eh, y eso me parece que es uno de los puntos cruciales de la responsabilidad social. Hay adicionalmente eh, otros tantos programas que tienen que ver con investigación clínica, la forma en que se hace investigación clínica, pero mucho más importante el hecho de que haya investigación clínica en México, para pacientes mexicanos, para científicos mexicanos, para instituciones mexicanas, y es otra de las cosas que se queda acá, hay adicionalmente todo un tema de las prácticas que se tienen en las, eh, los sitios de manufactura que tenemos en México en los cuales se tiene respeto no solamente por el medio ambiente y las regulaciones que son tan importantes en ese sentido, sino inclusive por las comunidades en las cuales se implantan estas eh, plantas manufactureras eh, y, y es otro vector de las responsabilidades sociales eh, que tiene Resonar School en México entonces quisiera decir que eh, esto tiene muchas formas de verse la primera es eh, una posición de extrema integridad acerca de nuestras prácticas comerciales, eh, esto tiene que ver también con una situación de integridad para con el medio ambiente y la comunidad en nuestras prácticas manufactureras, esto tiene que ver con la integridad y el conocimiento que se deja en México a través de la investigación clínica y, y, y se me ocurren mientras hablo tantas más porque inclusive al ser empleado de Reservoir Swift también se tiene un aspecto muy alto por las personas eh, he sido testigo de ello eh, por la integridad, por la diversidad por la, la no discriminación y eso finalmente tal vez algo, impacta a que en la sociedad social pero casi por último aparte de este medicamento que es para una enfermedad muy muy difícil categorizada como padecimiento huérfano, ¿qué otros tratamientos tienen ustedes ya en México para este tipo de enfermedades Prestamo Artesú tiene un compromiso con las enfermedades de muy alto impacto y baja prevalencia. Contamos con cuatro unidades de negocios de las cuales dos de ellas están muy concentradas en este tipo de enfermedades. Tenemos una unidad de negocios que es para padecimientos oncológicos, donde se tienen tratamientos para la leucemia crónica, para el cáncer de mama, para otras tantas afecciones oncológicas. Se tiene otra unidad de negocios eh, que está enfocada a padecimientos como el VIH, como la artritis reumatoide, como la hepatitis B, todas ellas enfermedades eh, de prevalencia no tan alta, pero que sí se encuentran todavía muchas necesidades insatisfechas donde hay medicamentos que pueden ayudar a cubrir de mejor manera. Y tenemos otras unidades de negocios que están menos concentradas en las enfermedades raras, eh, como puede ser la unidad de negocios de y metabólicos que sigue siendo un problema de salud muy importante en México o inclusive aquella que tiene que ver con los medicamentos de venta sin receta médica u OTC. En conclusión quisiera decir que el portafolio de investigación de riso School está completamente centrado en enfermedades que consideramos graves, en muchos de esos casos enfermedades raras. Y que en el futuro sí, seguiremos introduciendo al mercado eh, aquellos medicamentos que hayamos podido comprobar en términos de seguridad y eficacia y que traen una mejora eh, real y palpable para las poblaciones que son candidatas a recibirlos. Leo, por último, permítame hacer un ejercicio contigo. Yo voy a decir una palabra y tú, de bote pronto, me contestas con una. Te voy a preguntar, o más bien, voy a hablar de 10 palabras específicas y tú me dices a de pronto lo que se te pueda primero. México. Pertenencia. Bristol Myers. Integridad. Enfermedades. Tristeza. Medicamentos. Solución. Amigos. Cooperación. ¿Perdón? Cooperación. Cooperación. Juntos. Terapias compasivas. Compasión. Leo, muchas gracias. Y antes de dar por finalizada esta este entrevista, ¿quisieras agregar algo más que no te hayamos preguntado y que para ti sea importante extender a quien te está escuchando? Sí, para mí es importante decir que solo juntos. En la colaboración que tengamos con los actores que he venido mencionando y entendiendo que la industria farmacéutica lo que yo les presento tiene solamente un eslabón dentro de una cadena de cosas que tienen que suceder, eh, vamos a poder ayudar a la gente que necesita mejores tratamientos o mejores condiciones para mejorar su salud. Eh, en la medida en que podamos encontrar el límite. Eh, sano entre la independencia y la apertura necesaria para la cooperación es que autoridades, sociedad civil, médicos, industria farmacéutica vamos a poder hacer eh, llegar más salud a los pacientes eh, que así están necesidad. De entrada, agradecerte porque lo que sí he encontrado en ser eh, como ejecutivo de industria farmacéutica es una visión muy clara sobre qué es lo que podemos hacer juntos y manteniendo siempre esta integridad e independencia que también es algo. Leobardo Hidalgo Lezama, director de acceso de Bristol Myers Script México. Te agradecemos muchísimo la oportunidad que nos has dado de entender, conocer los cómo, los y por qué es de tu compañía. Y esto solamente es parte del círculo virtuoso que queremos extender a todos, para que todos estemos en la misma frecuencia. Muchas gracias, Leobardo. Muchas gracias a ti.